Mis queridos amigos, ¿Cómo están ustedes? Qué gusto, qué privilegio, volvemos esta noche nuevamente a nuestro programa ya anunciado desde hace varias semanas y por supuesto retomando después de ocho meses de la pandemia. Muy contentos y realmente satisfechos porque hemos tenido una respuesta impresionante en el arranque que tuvimos el día de ayer con el doctor Alfonso Talavera, hemos hablado acerca de los errores del comunismo y cómo esto no funciona en nuestra sociedad, y por supuesto estamos muy interesados con este programa Conversando Contigo de llegar a tu hogar, de llegar a tu familia, de hacer esa parte que muchas veces los políticos no hacemos, que es Hacer pedagogía, enseñar por qué el comunismo, por qué el socialismo no funciona en una economía libre de mercado y por qué sí funciona la economía libre de mercado dentro de un contexto como el Perú. Nosotros estamos viviendo una experiencia sumamente especial. Y creo que como peruanos nos merecemos una explicación, nos merecemos que las personas que vienen a, a, a querer ser parte de nuestro liderazgo nos digan qué es lo que quieren hacer con nosotros y con el entorno, el ambiente económico social que tenemos en nuestra, en nuestra comunidad. Creo que todos nosotros los peruanos somos seres emprendedores, queremos libertades, el Perú es un Perú capitalista y no tiene nada que ver con el socialismo y el comunismo y por esa razón estamos haciendo este programa con conversando contigo con personas que realmente tienen la información exacta que tú necesitas. Pero antes queremos mencionar a nuestros auspiciadores Fit Team Global, que es una compañía que trae los productos de salud más importantes en el Perú, está entrando aquí a Perú en el mes de diciembre, pronto será su lanzamiento. También tenemos a Boca, venta de propiedades y recursos que usted tenga que vender, simplemente contáctese con nosotros a los teléfonos que aparecerán ya en nuestras pantallas al final de nuestra presentación. Está con nosotros también el, la compañía que nos auspicia las capacitaciones para nuestras escuelas e instituciones, Educación Sin Fronteras. Esta institución hace el trabajo gratuito para capacitar a nuestros maestros en, la, en el desarrollo de sus capacidades para enseñar mejor y formar buenos y exitosos profesionales en el Perú. El día de hoy somos privilegiados, somos privilegiados aquí en Conversando Contigo porque tenemos con nosotros a Johan Fará, un joven economista eh, egresado de una de las universidades del sur del Perú y nos contará un poquito de su experiencia y sin duda es un privilegio para mí, Boris Darmon, como promotor y comunicador de este de este gran programa conversando contigo, tener con nosotros a quien nos visita desde la ciudad de Arequipa, la ciudad blanca hermosa. Yo digo siempre mi segunda ciudad porque he trabajado muchos años allí y amo mucho, porque el día del aniversario de Arequipa es el día de mi onomástico, así que yo soy mucho más identificado con Arequipa que muchas otras personas. Bienvenido, Johan Fara, un gran amigo que lidera un gran grupo de personas que quieren que el Perú se mantenga en el desarrollo. Y por supuesto, lejos del comunismo y el socialismo que destruye nuestra sociedad Bienvenido, Johan, tus primeras palabras. Buenas noches, ante todo, al excelente público, Boris, amigo. Un abrazo fuerte a la distancia desde la ciudad de Equipa, que tanto te extraña. Gracias. Como ya me has mencionado, prácticamente me he sentido heladado. <risa> bueno, soy un un bachiller en Economía de la Universidad Nacional de San Agustín, una de las universidades más prestigiosas de Arequipa, que ahora está en el ranking de investigación más alto, ¿no? De las, univers de las universidades gracias al CONCITEC. Bueno, y junto con otro gran grupo humano, venimos trabajando ya estos unos meses la dirigencia del colectivo Salvemos la Democracia también. He desarrollado grandes proyectos en términos económicos, en análisis de pobreza en mi vida académica, apoyo, creación de oportunidades, ¿no? Como economista, no me considero un libertad Mi sentimiento siempre es que debe haber una participación pequeña del Estado, pero siempre considero que debe haber un libre mercado, que es lo más importante. En realidad, yo he escuchado tus conversaciones en otras, en otras ocasiones, y la verdad te voy a decir, este, Johan, he quedado impresionado por una de las razones importantes: es porque tienes muy claro lo que tú realmente quieres para eh, la comunidad peruana, para nuestro país, y creo que eres uno de los estudiantes que en nuestras conversaciones y en el trabajo que estás realizando en el sur del Perú y en la coordinación con otras personas, ha demostrado realmente tu convicción. Creo que muchos, o muy pocos jóvenes de tu edad tienen esa convicción que tú has manifestado en las conversaciones. ¿Cómo así te interesa estudiar economía y, y ponerte a, a la vanguardia de este tema en la comunidad peruana? Nos hemos quedado un poquitito, a ver si ¿sí estamos. Sí, adelante, adelante, Johan. No sé si me escuchaste. Adelante. la última partecita, repite. Eh, ¿Cómo así te, sí te interesas tú por estudiar economía y cómo influenciar desde esa perspectiva a la comunidad y, a la, y al empresariado en el Perú? Correcto. A ver, en un inicio, eh, eh, nació la idea de estudiar economía por el tema de que me encantaba ver el, la, el análisis de la sociedad. Es una de las pocas ciencias que te permite ver cómo se comporta la sociedad en general y darle soluciones efectivas a la población. ¿no? Porque muchos creen en la historia que es parte de la rama de sociales en las universidades y no es una ciencia. Pero la economía trasciende más allá. Es una ciencia porque nosotros la estudiamos, la, estudiamos al, al, al consumidor, como dices bien, al empresario, la sociedad en su conjunto, dentro de un marco. ¿no? que se puede decir abstrayendo de la realidad, haciendo un pequeño, un pequeño sesgo, se puede decir, creando un modelo para ver cómo se comportan ciertas variables que responden en el tiempo, que puede ser en el mediano, corto y largo plazo, que se van analizando. Entonces, ahí me sentía mucho a ver cómo puedo dar soluciones a problemas sociales directamente de todas las partes que intervienen en una comunidad son los empresarios, los trabajadores, los, los ciudadanos de a pie, las madres de familia, todos los grupos sociales, estudiantes, entre otros, y esto me permitía a mí ver la realidad de una forma... De... Eso es justamente una de las razones por las cuales eh, me interesó muchísimo tu visión respecto a la economía. Adelante, adelante. Estamos un poquito con problemas ahí de, de, de audio, pero no te preocupes. Adelante. Continúa, por favor. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Vamos a retomar un poquitito la, la, la idea. Estamos un poquito con problemas de, de, de, de internet allí con Johan, pero él va a resolver el problema. Mientras tanto, él se comunica, justamente nos, nos mencionaba él que desde la perspectiva del economista, eh, él puede de alguna manera orientar, estudiar, llevar eh, una, una secuenciación de lo que va pasando en la comunidad empresarial y por supuesto de la economía de un país desde la perspectiva de ser un profesional Economista, O sea, le permite a él entrar dentro del concepto del desarrollo propiamente de la comunidad y esto eh, orientado a, por supuesto, a eh, y, eh, influenciar de manera positiva para que la economía de un país se sostenga. Los economistas hacen un trabajo importante por varias razones, porque ellos de algún modo van eh, capeando las tempestades o van estudiando, van investigando las tempestades, las circunstancias en las que pasa una comunidad y eso le permite llegar de algún modo con ciertos asesoramientos y orientaciones que son eh, eh, valiosas para poder lograr que una comunidad pueda dirigirse o enrumbarse en cierta dirección en su economía. Johan Fara es un joven que sale de las universidades, una de las universidades más importantes de, de, del Perú, aquí en, en, en el sur del Perú, y por supuesto su contribución es sumamente valiosa esta noche. Johan, continuamos con tus comentarios. Adelante lo que venías diciendo. Gracias, gracias. Un pequeño problema técnico. No hay problema, adelante. Sin internet, sensible. No, bueno, el, el estudio a grandes rasgos de la economía nos permite a todos... en general el comportamiento de todos los miembros de la sociedad pero más que estudiarlos lo importante es analizar sus necesidades porque okay. en la economía hay un término muy muy característico no tenemos el término de que hay recursos escasos para satisfacer necesidades pero entonces el, el economista que sabe el economista que tiene un conocimiento a través de directamente de la gestión Estamos teniendo un pequeño problema con la, con la, con la entrevista estamos teniendo un pequeño inconveniente con el tema de la de la transmisión desde Arequipa, posiblemente el internet está un poco pesado allí y no tenemos realmente una, una audiencia o por lo menos la, la, la parte eh, auditiva no está funcionando muy bien, de todos modos queremos este, decirles que nuestro interés en esta noche es eh, entender un poco el concepto de la economía eh, de mercado y por qué esta es importante para nuestra comunidad. Eh, Johan nos va a contestar la pregunta, eh, sin duda que a todos nos interesa, ¿por qué es importante tener economía de mercado libre y que permita el desarrollo social? Eso es muy importante y por supuesto lo que él nos medía mencionando es que los economistas pueden hacer un análisis de lo que va pasando en la comunidad y ese análisis puede darle a él la capacidad de poder orientar al a empresariado y a las, a las personas para que puedan dirigir sus recursos hacia una economía eh, de mercado que sea sostenible. Adelante, Johan. Gracias. Gracias, amigo. ¿Por qué es importante? Definamos por qué es importante, pero definamos qué es la economía de mercado. Y después Correcto. vamos a ver por qué es importante. Una economía de mercado es una economía abierta donde pueden competir tanto empresas como consumidores. Empresas para vender sus productos a las familias a un precio adecuado y a través de ello pagar salarios dignos a sus trabajadores que les permitan ejercer su poder de compra en el futuro. Y es la opción de los consumidores o las familias de poder acceder a un producto en cualquier lugar, en el instante que deseen, a un precio justo en un equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que necesito y lo que hay a la venta. En los distintos sectores de la economía, como sobre el sector comercial, el sector financiero, o el sector, por, o el sector, por ejemplo, energético. En este caso, cuando nos vamos al tema de los commodities, hacemos transacciones fuera del país con grandes empresas. Entonces, ¿esta economía qué genera? Un término muy importante que, se, que por hoy anda en, en boca de todos, la competitividad. Lo que el modelo comunista no trata, lo que el modelo de social o socialista que imponen en Venezuela, en Cuba, no trata. ¿Por qué? Porque la competitividad permite que una empresa que produce un bien, eh, digámosle, por ejemplo, arroz, en este caso, para la venta de las familias, que competir con 10 o 20 empresas más productoras de arroz. Es así que tiene que buscar la mejor calidad para las familias, tiene que buscar darle un precio adecuado, tiene que poner un producto adecuado y va a permitirle también a sus trabajadores gozar de beneficios cuando les trae. y El consumidor le da la mayor satisfacción, un producto de calidad a un buen precio y sobre todo le da capacidad de elección en una, en una economía Digámoslo así, socialista del siglo XXI, como por ejemplo la venezolana, la, la cubana, la boliviana y la argentina, no se tiene, no hay capacidad de elección. Se tiene, que, se tiene que abastecer uno con el producto que encuentra en el mercado. Entonces el libre mercado permite esa distinción. Ahora hay que distinguir también que las economías del libre mercado tienen parámetros de comportamiento. Antiguamente el parámetro circular ahora se conoce ya. Que no solo son las empresas, los consumidores y las familias, ¿no? Los que entran en esto. Entran las entidades financieras y entra el mercado exterior, con la apertura al comercio internacional. Definámoslo como comercio internacional, las relaciones que un país tiene en términos económicos, junto con sus empresas, con otros países del mundo, que pueden ser entre ellos, que pueden ser entre ellos, por ejemplo, la venta que en nuestro colegio... que se hizo con la... En el tema de las exportaciones, ¿no es cierto? De los distintos productos como son... Tenemos un pequeño problema también otra vez con el, con el audio. Este, de todos modos, estamos escuchando a Johan Farah explicarnos un poco de cómo la economía de mercado desarrolla, no solamente una economía que, que, se, eh, que está dentro de los parámetros de la competencia, donde los precios son regulados, por el servicio, la calidad o el tipo de producto que se da, y es importantísimo eso, ¿verdad? No necesitamos nosotros en una economía de mercado un control desde el Estado para poder tener los precios adecuados, es un precio justo que se da de manera natural, de manera casi casi independiente, ¿por qué? Porque sencillamente la economía social de mercado o la economía de mercado lo que permite es que los productos sean ofrecidos al mercado a las personas y ellos puedan adquirir con libertad todo lo que sea necesario sin necesidad de intervención de un tercero y puedan ellos adquirirlo en la medida de sus posibilidades o de acuerdo a la oferta y la demanda que se presenta dentro del mercado. Y eso es sumamente importante. Eso no sucede en un, en un, en un país comunista donde la, la política es una política de control. Y eso nos está explicando Johan Farah en su mensaje esta noche. Entonces, es importante también considerar, él está mencionando, que la economía de mercado también te permite no solamente producir tus productos para dentro del país, sino también para poder exportar. Por ejemplo, el Perú es un exportador principal de, eh, por ejemplo, espárragos, papa y otros productos que son propios de aquí, que compiten con otros mercados. Adelante, Johan. Correcto. Justo viendo el tema de las exportaciones, si bien es cierto que en nuestra economía, en un inicio cuando se recuperó de la gran recesión que tuvimos en los años 80, pasó por un proceso largo de estabilización, eh, se ha basado principalmente en lo que terminar una política macroeconómica. Uh -huh. ¿Por qué le decimos macroeconómica? Porque ahí ya tenemos que considerar a los agentes externos, como bien mencionas. Hay que considerar a otros países. Pero hay que tener las cuentas claras. Es como si yo tengo mi pequeño negocio, mi empresa pequeña de calzado. Yo cuando llego a fin de mes, miro cuánto me ha costado producir y cuánto he ganado por vender. Pero mi ganancia debe darme lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pero debe haber un equilibrio entre mis ingresos y mis gastos, no mi empresa quiebra. Entonces el país ha llegado en estos últimos 20 años a ese equilibrio. Los ingresos que hemos tenido, fruto del trabajo de la gente, fruto de los impuestos que le paga la gente que trabaja cada día honradamente en el país, junto con las exportaciones, las cuentas que tenemos, el adecuado manejo macrofiscal que se ha tenido en el país, ha permitido este equilibrio y esta ganancia, que a través de ella, durante la pandemia, se ha podido dar normas, por ejemplo, en los gobiernos que hemos tenido, lo que está diciendo Johan es sumamente importante. Lastimosamente tenemos un problema con la comunicación, pero eso se va a ir arreglando en el camino. Eh, es importante entender que durante la pandemia nosotros hemos tenido el soporte económico gracias al desarrollo económico que hemos tenido o a lo sostenible de nuestra economía durante los años anteriores. Adelante, Johan. No te preocupes, eso pasa cuando son programas en vivo, así que tranquilo, adelante. ¿No? Durante la pandemia decías que hemos tenido realmente una sostenibilidad y hemos podido hacer un cierto gasto gracias a que hemos tenido crecimiento económico en los tiempos anteriores. ¿Verdad? Prende tu micrófono. Adelante. Listo. Ahora sí creo que se me va a escuchar más claro. Perfecto. Sí, sí. Entonces, como te decía, ese, ese, ese equilibrio que hemos tenido en las cuentas del país eh, ha permitido que se tenga una economía adecuada. Para brindar ayuda a los menos a los menos favorecidos durante la pandemia a mí a mí no me gusta el término comerciante ambulante o o, o informales me gusta más el tema emprendedores son gente emprendedora que debe a, que va a acceder a un mercado cuando se den las facilidades que se tienen que dar no desburocratizar el proceso que eso es una consecuencia del libre mercado eso es lo que en economía llamamos una falla de mercado. Hay una falla en el mercado. ¿no? no se permite el acceso libre a ciertos grupos, pero eso es porque la economía peruana es una economía joven, que está en desarrollo y que poco a poco va a ir brindando esas oportunidades con las correcciones adecuadas que se tienen que hacer. Una de, las economía, cosas, ejemplo, adelante, adelante. una de las cosas que te quiero preguntar es justamente parece que la población eh, generalmente en este, en este tema de los prejuicios, ¿no? Eh, Creen que, bueno, el Estado está desarrollando cierta economía y tiene dinero y yo necesito tener ese dinero para mí. Es que algunos piensan todavía que le, el desarrollo económico de un país debe revertirse en los bolsillos de las personas y no necesariamente eso es economía de mercado. La economía de mercado también tiene que ver con apertura a esa, a esa competencia que normalmente se busca que sea natural, que sea algo eh, plausible dentro de la sociedad, ¿cierto, Johan? Correcto. Hay que definir eso que tú dices. Tiene que haber competencia. Lo, lo primero es que hay una competencia de dentro del mercado. ¿Cómo yo genero trabajo para otras personas? No es cerrando el mercado, no es, poniendo a, no es interviniendo el mercado, ¿no? No es que el Estado va con el dinero y se compra ciertas empresas, las pone a producir, y dice, bueno, lo que pasa es que cuando el Estado se apoya de las empresas, acaba con la competencia porque hace un especie de monopolio, digamos, no hay en, el, en los países socialistas, y lo que va a hacer uno es quitarle la calidad a los productos. Ya lo hemos vivido en el Velazcato, lo hemos vivido también en el primer gobierno del expresidente alan García, que hubo esas fallas en, en la gestión, entonces todo ese término ya se vivió, ya sabemos lo que es que el Estado controle grupos de empresas y pierda competitividad. ¿Cómo se ve reflejados los trabajadores? Es sencillo. El Estado no es un arca sin fondos, porque el Estado vive de la tributación. ¿Y de dónde viene la tributación? De dos aspectos. De la inversión privada, primero, que hay que tener en cuenta que es el 70% el motor de la economía, y Silencio. por otro lado, de los, de los impuestos que se le cobran a los ciudadanos en su conjunto, al resto de ciudadanos. Entonces, esta arca sin fondos no puede pagar una planilla infinita de trabajadores, porque en el tiempo va a quedarse sin fondos. Y más lo que va a generar es empobrecimiento y desempleo. Es como decir un modelo que va a estar contenido, va a estar atrapado, tiene un tope. A diferencia de una economía de libre mercado, donde hay inversión privada, donde hay empresas que compiten y generan empleo de calidad, y también esta economía de mercado, a través de la competitividad, permite el nacimiento de nuevas empresas que acceden y dan trabajo a la población. Entonces, el, entonces la economía de mercado tiene que ver más con un, con un Estado promotor, impulsor, más que un Estado controlador, ¿te parece? Correcto, precisamente. Tiene que ser un Estado que le dé las facilidades al empresario y al consumidor, o sea, a las familias, de poder desarrollar. ¿Y por qué digo al consumidor? Porque hay muchos que toman que las familias solo son los que compran bienes y nunca pueden generar negocios. Pero eso está mal. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Una persona que haya trabajado 10 años en el sector uh, inmobiliario como una persona dependiente, o sea, para otra, para una empresa mayor, puede usar el conocimiento adquirido dentro de ese negocio no, para crear una, una, un nuevo negocio, claro. un nuevo negocio, un emprendimiento. Entonces es ahí que la persona puede también brindar otro servicio. Entonces, incluso el consumidor, cuando va a adquirir un producto, si le interesa demasiado, puede aprender de él, puede acceder a él, puede conocer más de él. Entonces un libre mercado también nos da la segunda facilidad más importante aparte de la competitividad, acceso al conocimiento y la información, que es lo que los mercados internacionales, cuando están cerrados, controlados por estados, no se tiene. Uno no tiene acceso a la información. Hoy por hoy, si uno quisiera comprar un producto, puede ir a cualquier tienda, lo agarra, lo observa, ve qué características tiene este producto, incluso ahora tenemos los octubre. Está mencionando la capacidad de poder cada, de, de cada cliente, de cada persona, de poder ir a una tienda y valorar qué es lo que realmente quiere comprar. Está al acceso, está en las tiendas, está a disponibilidad de todos. Adelante, Johan. Sí. Entonces, todo, y el acceso a la información también va en, otra, en otros aspectos. Por ejemplo, si yo soy una persona interesada en finanzas, como hay muchos en el país, van a poder ir a, a lo que nosotros conocemos, el mercado de valores. que es el mercado de valores? Donde se negocian, se compran y venden participaciones dentro de empresas. Por ejemplo, o se compran participaciones de los commodities, el café, el petróleo. Que mucha gente, por ejemplo, no entiende hasta hoy por qué sube la gasolina. Le echan la culpa a que las grandes empresas están manipulando todo para que suba la gasolina, suba el dólar, suba todo. No, eso no funciona así. Estamos en un mercado. Bueno, hasta el momento, por lo menos en la economía peruana hasta ahora se rige en estas bases. Entonces, la gente tiene acceso a información de cómo comprar. Cuando tú vas a un centro comercial, tienes la oportunidad de llevar tu tarjeta, ¿no? Pagar un producto y ahí tienes toda tu información, crediticia, tu información, puedes acceder, puedes ir al banco. Hay un libre acceso en un libre mercado, lo que no hay en otros lugares. Esa es una característica importantísima. Una característica aún más importante que tiene el libre mercado, la libertad de transacción. ¿Por qué digo la libertad de transacción? Porque en gobiernos socialistas o comunistas, como le quieran llamar, porque tienen una diferencia de crecimiento nada más ideológico en términos reales, esto, es. estas economías, por ejemplo, una economía to topada por el Estado controlada, me dice a cuánto puedo vender, si yo fuera empresario, a cuánto puedo vender mi producto. Pero entonces, vamos a hacerlo sencillo, en economía hay que vender un producto hasta que me genere ganancia. O hasta que por lo menos cubra mis costos de haber producido este producto. Digamos, economía de subsistencia. No, que no lo he porque eso es de economías nacientes, de economías primarias. Uh -huh. Pero entonces... Tú me dices un precio y yo no, y me cubre mis costos muy por debajo de lo que me cuesta producir. Vamos a hacerlo si sí, yo tengo una panadería, me cuesta 50 centavos producir el pan, ¿no? Y me, dicen que lo, y me dicen que lo venda a 30 centavos. Es imposible que en el largo plazo o mucho tiempo yo siga produciendo pan para la población. Esos topes de precio no funcionan, no van a dar nada. Aquí, Ahora, justamente, aquí, justamente, quisiera, quisiera que nos ayudes a entender un, un, un principio importante. Y, y quiero que lo menciones porque creo que es el objetivo de esta noche que la gente entienda que si tú sigues controlando el sistema de competición, la disponibilidad, la información, la accesibilidad, esto se vuelve insostenible. Dile la razón a la gente que nos está escuchando y al poblador, ¿por qué se vuelve eso insostenible? A ver, es, es, es insostenible no no tener accesibilidad, como tú bien lo indicabas, para un producto, a un precio, para el mercado en general, porque lo primero que pasa es lo siguiente, va a haber eh, el fenómeno que se va observando en la economía, es un retiro de las inversiones privadas, que ya está pasando en el Perú, ya está pasando. Se han retirado 3 millones en inversiones para, el, para este año. Ya salieron. Entonces, ese es lo primero que tú vas viendo. ¡Pum! Cuando quieren controlar. Eso es justamente lo que ha pasado. Quizás una información ahí para rectificarla. 33 mil millones de dólares se han ido del país. Eso es verdad. Y lo que está mencionando Johan es verdad. Las inversiones comienzan a salir del país. No hay dinero efectivo invertido en, el, en los negocios y eso se comienza a caer. Adelante, Johan. Correcto. Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno que vamos a ver es algo que nadie entiende. Todos creen que el dólar está subiendo. Yo les voy a hacer la salvedad. El dólar no está subiendo. La moneda peruana se está devaluando. Está Así perdiendo es. valor. Les voy a hacer la salvedad porque creen... Que acusan al presidente del Banco Central de que él no hace nada. A pesar de los esfuerzos desmedidos que hace Julio Velarde... Lo acusan, pero les inf le informaría a la población en general que en el resto del mundo el dólar está bajando, está cayendo, está a la baja. Somos uno de los pocos países en el mundo que está tirándose a la alza. Y es porque nuestra moneda pierde valor. Y aquí quería, quisiera que me permitas dar un ejemplo pequeñito. Adelante. Pequeñito. Por ejemplo, si yo trabajaba ocho horas, ocho horas por un salario de 930 soles, que es el salario mínimo vital en el Perú, esto antes en, en dólares, ¿no? Era, era menos dinero, menos moneda nacional necesitaba yo para comprar dólares, para comprar un dólar, un dólar. Quiere decir esto que mi salario valía. Johan está poniendo el ejemplo de cómo se devalúa el, el, el sol en relación con el dólar. Está poniendo el ejemplo de una persona que ganaba el sueldo mínimo y comparado con el cambio al dólar. Adelante, Johan. Correcto. Entonces, esto nos hacía decir, por ejemplo, que antes yo ganaba, 100, digamos, si yo ganaba casi 300 dólares, es equivalente al sueldo que tenía en moneda nacional, los 930 soles. Digámoslo así, casi cercano, casi cercano, por cifras exactas. Ahora, el día de hoy, el día de hoy, el, el ciudadano peruano gana mucho menos que esos 300 dólares. Está ganando aproximadamente 260, 270 dólares. En moneda nacional es, es muy poco lo que está ganando al tipo de cambio. Está ganando mucho menos. Necesita más para comprar esos 300 dólares, para hacerlo más sencillo, mejor. O sea, si antes necesitaba 930 para comprar 300 dólares, hoy estaría necesitando por lo menos 1.200 a 1.300. ...con el tipo de cambio vigente. Ahora, eso, a, a, eso se añade también, a eso se añade también la capacidad adquisitiva de ese monto, ¿no es cierto? Porque además de devaluarse de, de la moneda, encontramos ahora en el problema de que como para transportar arroz, para transportar este, productos, para poder movilizar los, los, los productos a los mercados, requiero de transporte, gasolina que está subiendo, que, lo, que está costando más, y por supuesto eso produce un encarecimiento de los productos. Y si yo ya tengo un, una, una reversión, es decir, una disminución de mi capacidad de ganancia de dinero, imagínate tú cuando comiencen a subir los precios y mi capacidad adquisitiva se, se aminore, imagínate que la situación es mucho peor. Correcto. Eso es sencillamente lo que está pasando. Está habiendo una pérdida del poder adquisitivo de las familias, de los consumidores, de las amas de casa, para no sonar tampoco tan radical. Entonces, lo que yo voy a hacer es, digamos, una canasta de bienes, se puede definir, pollo, arroz, verduras, etcétera, que yo necesitaba para satisfacer mis necesidades a la semana, digamos. Y con ella yo podía comprarlo con, el, con 100 soles, digamos. En el día de hoy, la ama de casa va al mercado y necesita el doble, 200 soles, 300, ¿no? Y esto va a, irse, va a irse volviendo progresivo, o sea, va a, ser, va a seguir creciendo, va a ser exponencial. En el tiempo, cuando las decisiones económicas son las inadecuadas, poner topes de precio, controlar, poner barreras de entrada a las inversiones, dar noción de que no se promueve la inversión, va a hacer que este fenómeno se siga expandiendo. Se sigue engrandeciendo y esto va a hacer que los perjudicados son la gente más vulnerable, por eso es que yo directamente cuando escuchaba la frase de del actual presidente, no más pobre en un país rico, en las últimas semanas creo que he visto creo que es no más ricos en un, pa, en, no más, no más ricos en un país rico ¿no? porque todos se están volviendo es. eternamente pobres, está empobreciendo a las clases y encima aplica una política de los años 20 de economía, que voy a decirlo así en el, el siglo XX que es la economía de repartir bonos, de incentivar la demanda poniendo dinero en manos de la gente. Pero esto tiene un tope, eso tiene un tope, tiene un momento, se va a acabar, tiene un límite. Eso, no es eso, eso no es creación de dinero, es un, efecto, es un efecto multiplicador, es un efecto fantasma. Quiero preguntarte, ya, después que comentes eso, quiero hacerte una pregunta interesante justamente acerca de los bonos, porque hay una, un paradigma un poco negativo respecto a eso. Adelante. Ya, entonces, terminando eso, se da un círculo vicioso. Y, y esto ha pasado mucho en, en los países Venezuela, como Venezuela y como Cuba. Se empieza a introducir la política del bono de, de, así, de asistencia al ciudadano, que no está mal, que no está mal, pero esa asistencia tiene que hacer para la población objetivo, para la gente que en realidad lo necesita, que en realidad está en situación vulnerable, no repartir bonos a diestra y siniestra, usando un término coloquial. Entonces, no se puede, no se puede hacer eso, porque va a terminar afectando la economía nacional, sobre todo si al emitir el bono, lo que pasa típicamente es que el consumidor peruano va a hacer lo siguiente, recibe su bono y va y se compra un pollo a la brasa. Por ejemplo, y el pollo a la brasa, va, entra el dinero, claro, entra el pollo, entra todo, todo Pero ese dinero no termina regresando a las economías de forma eficiente. ¿Por qué? Porque la tributación es muy baja. Por ejemplo, ¿qué pasaría, yo te pongo el ejemplo, si una persona que recibe un bono se va al sector informal a comprar todo, donde no tributamos nada? Así es. Es dinero perdido, es dinero que no vuelve a, la, a las arcas del Estado. Nada cero Y entonces, a partir de ello, se va el efecto sencillo de que el, el Estado va a quedarse sin recursos en el largo plazo y con la toma de decisiones inadecuada de que las inversiones extranjeras no participen o que el empresariado no participe en la generación de riqueza, entonces es como decir, tengo mi cuenta de ahorros, voy a sacar el dinero, me voy a subir un helicóptero, que es el ejemplo más básico en todos los economistas, y lo voy a empezar a tirar desde el helicóptero a toda la gente para que me quiera, para que se sientan felices. Y cuando y va a haber un momento en que el que está tirando el dinero desde el helicóptero, voltee a ver el helicóptero, dice, ya no tengo nada, ya no hay dinero. ¿Y qué va a hacer esa población que dependía de ese dinero? ¿Qué hace esa población a la que no se le enseñó a crear riqueza? Como decía, ¿no? Como hay un dicho muy conocido, no hay que darle pescado a la gente, hay que enseñarle a pescar para generar riqueza. Una cosa importante que quiero que tú menciones y seguramente lo vas a decir más claramente que yo, es justamente que cree que la gente cree que porque el gobierno da bonos, esa gente va a tomar dinero y va a, dicen, reactivar la economía porque va a haber gasto y la gente va a comprar su pollo a la brasa y ese pollo a la brasa seguramente va a pagar impuestos. Como tú lo has mencionado, los impuestos son tan bajos que realmente no retorna nada o retorna lo mínimo y la economía comienza a volverse magra. Magra en el sentido de que no tiene sentido, no comienza a ser sostenible y por supuesto, si no hay empresa, no hay desarrollo económico, eso pronto se acaba. Una de las cosas muy tristes que ha pasado en el tiempo de Alan García fue justamente que en los dos primeros años teníamos tanto dinero que la gente pensaba que la economía estaba muy bien. Pero cuando se comenzaron a quitar los subsidios, comenzamos a darnos cuenta que la sinceración de la economía nos llevó al descalabro. Yo tenía mis tres hijos recién nacidos, recuerdo, y tenía que conseguir leche. Y leche no había, y solamente había la famosa leche en sí, que era una leche en polvo, que la conseguía gracias a una amiga que vendía eh, lechugas en el mercado. Ni siquiera lo podía conseguir en el mercado del pueblo. ¿Te imaginas tú de lo que puede pasar con una economía cuando el monopolio de esa economía lo tiene el Estado. En realidad, como tú nos estás mencionando hasta este momento, la economía de mercado es importante siempre y cuando haya libertades de competencia, libertad para poder hacer y decidir qué es lo que quiero comprar, cuándo quiero comprar, dónde quiero invertir. Y por supuesto, esto se vuelve sostenible porque se marca un círculo vicioso positivo en el cual el que produce, invierte, el que invierte, contrata y el compra y hay facilidad para poder acceder a los productos. Permíteme decir solamente un comentario antes de darte la palabra. Yo recuerdo en el tiempo de Alan García viajaba por una ciudad en el interior del país y no voy a decir dónde para no identificar a la persona, era una persona que tenía el trabajo de generar o, o, o acopiaba cantidad de, de lana. Y un día me dice, ven para que veas lo que tenemos en nuestros almacenes. Y yo te juro con todo mi corazón que mis ojos iban abiertos para ver un almacén de una cuadra de tamaño, de más o menos unos 25 metros de altura, con un warehouse, una casa inmensa para ver dentro de ella lana. Y lo único que encontré fueron sacos de arroz, sacos de azúcar, Acopiados, escondidos, porque la devaluación era tan rápida y tan grande que ellos acopiaban lo más posible a través de sus contactos y luego los vendían a la población 10 o 15 veces más de su valor. Eso es la economía triste de un gobierno comunista, el cual nosotros personalmente yo rechazo abiertamente. Creo que es un pensamiento retrógrado, no solamente retrógrado, sino contrario a la voluntad del ser humano. Y creo que como pensadores, yo no soy un gran pensador, vengo de una comunidad muy sencilla donde mi padre me enseñó a trabajar con el machete, a cultivar la selva, a trabajar en el plátano, la yuca y hacer emprendimiento. Y creo que tengo algo de razón cuando digo que un hombre con tercer año de primaria con la libertad que tenía para poder hacer lo que hizo, llegó a ser un gran emprendedor porque tenía la libertad de poder desarrollar su economía. El gobierno le dio nueve vaquillonas, nueve vaquitas y un torete, y le dio una posesión de mil hectáreas de terreno. La oportunidad, la libertad estaba en sus manos. Y en esa libertad, nosotros los peruanos podemos hacer grandes cosas pero hay un pensamiento, yo no sé en qué momento el ser humano llegó a pensar que el gobierno le tiene que resolver sus problemas, que el gobierno le tiene que dar hasta la, la cucharada para poder eh, llevar la comida a la boca. Y aquí yo creo que el peruano, perdóname peruano que me estás escuchando en esta hermosa entrevista con Johan, un economista importante de la ciudad de Arequipa, no te mereces que alguien decida por ti qué quieres comer, cuándo quieres comer, cuánto quieres pagar y qué tipo de televisor te tienes que comprar. Tú tienes la libertad de hacerlo y no solamente tienes la libertad, tienes la capacidad. La única sostenibilidad que tiene este país eres tú y tu capacidad de libertad para poder emprender. Adelante, Joja. Correcto. Justo yendo a, a, al tema que, que mencionas, los gobiernos socialistas comunistas tienden a poner eso que justo dices, te quitan el poder de decisión, tanto al que invierte como al que compra, a los dos, al consumidor y al que genera la inversión. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo sencillo, el ejemplo boliviano. El, todos dicen que es un éxito Bolivia, que es, que es un paraíso. Claro, los caviares, los caviares, los izquierdistas, los socialistas, les parece un paraíso porque trabajan en un país con apertura de mercado como es el nuestro aquí aquí trabajan y aquí generan su riqueza en condiciones de libertad económica y van a un país que no la tiene cuya moneda está devaluada hasta el suelo no y que obviamente si yo llego con mi moneda extranjera voy a poder comprar lo que me dé la gana voy a poder generar una economía en que ha perdido esa economía como decíamos al inicio de la entrevista competitividad Uh -huh. Perdió competitividad y se nota claramente al ir, al ir allá. Ese es un ejemplo sencillo. Entonces, al estar eso, también, que pierden? Pierden como en el caso de los venezolanos. Cuando uno va a Venezuela o también a Cuba, la gente se pelea por un billete de, de 100 dólares o, o de 2 dólares o de 5 dólares. Se pelea porque le den una propina en esos lugares. ¿Por qué? porque su es moneda está de devaluada, sus salarios son paupérrimos. Entonces, el trabajador, cuando el empresario no puede generar inversiones y creación de nuevo empleo, no va a poder pagar mejores salarios. Al contrario, Correcto. cada vez va a pagar peores salarios. Entonces, en esa economía toda regulada, toda atrapada por las manos del Estado, que si bien es cierto, el Estado tiene un rol administrativo y regulador, de ente regulador tiene que regular ciertas fallas del mercado. El mercado no es perfecto. El mercado tiene fallas. Esas son las famosas externalidades. Pero es un regulador, es un regulador orientador, no es un regulador castrante. Es, sí, es, es un regulador que observa cómo hace mejorar al mercado, cómo incentiva que se desarrolle mejor el mercado. No lo va a regular para empeorar las condiciones Correctamente. del mercado en términos sencillos. Entonces, este, esta, esto se ha dado bien en los últimos 20 años. Tanto es así que el mismo Alan García, en el primer gobierno, era su gestión inadecuada, pero en el segundo gobierno... Gestionó, cambió su posición. Gestionó en los tratados de libre comercio. Se aseguró de la apertura del mercado, promovió dos cumbres, la PEC y la pec para las cumbres del Asia-Pacífico que nos han abierto un mercado inmenso, inmenso y favorecedor. Por ejemplo, hoy por hoy la exportación de cobre es al, es al mercado asiático. Las mejores condiciones que hemos logrado son gracias a ello, gracias a economistas de la talla como Luis Carranza, Hernando de Soto, que estaban asesorando una visión macroeconómica segura, una visión económica de apertura del mercado. ¿Cuándo es que el Estado debe intervenir en un libre mercado? Hay que entenderlo. ¿Cuándo? Por ejemplo, en sectores como la educación, la salud y la vivienda, que son esenciales, son derechos de todos, pero el Estado no puede intervenir en cómo un empresario mueve su dinero y hacia dónde lo mueve, porque eso depende de una cosa sencilla, oportunidad de negocio. Correctamente. Sencillo. Cualquier persona que tiene un sol en el bolsillo y quiere comprar algo para ganar un sol más, tiene el derecho de hacerlo, mientras esté dentro del marco legal de lo que nosotros conocemos el pacto social o nuestra constitución, que es lo que nos rige. Y por supuesto la oportunidad que se le presenta donde pueda ese sol multiplicarse en dos o tres soles, no va a ser como aquella señora que quiere poner un restaurante vegetariano en un lugar donde la gente no conoce el vegetarianismo, a menos que haga todo un trabajo previo que, que cree la, la, las condiciones suficientes y por supuesto en una economía li, libre de mercado, él puede hacer eso pero una economía cerrada donde no hay ni siquiera los productos donde ni siquiera sabe si los consumidores van a querer realmente ese producto porque todos dependen del Estado, definitivamente un emprendimiento se va es decir, es como el niño que nace muerto y nunca va a volver a vivir por más aire que le pongas Palabra que quiero rescatar crear las condiciones esa es la economía de mercado, la que crea las condiciones para un mejor desarrollo de la inversión. Que puede ser pública, sí, puede ser pública, puede participar, puede haber inversión pública en sectores necesarios, sí, la salud es un sector esencial. En la pandemia ha quedado demostrado, el Estado debe participar de ello y crear condiciones adecuadas, pero crear una inversión también saludable, una inversión también regulada. No quiere decir que porque soy el Estado voy a hacer lo que sea, como me da la gana, con el perdón de la palabra, ¿no es cierto? Tiene que ser una, una inversión eficiente. Por ejemplo, el gobernador, el, el exgobernador de Junín, Vladimir Serrón, que tanto se a gloria de que su partido está diseñado para atender las necesidades de los más vulnerables. No pudo terminar un hospital en su región. Mala gestión de la inversión del Estado. Ahí se da claramente una mala gestión de la inversión pública versus lo que ha hecho la, la inversión privada durante los últimos que, 12 meses y un poco más de la pandemia donando plantas de oxígeno, gestionando Correcto. recursos. Las iglesias han gestionado recursos de forma inmensa en todos los ámbitos, todas las iglesias en general. Con los grupos empresariales, los grupos mineros y los grupos financieros si uno se pone a revisar son los que más plantas de oxígeno le han donado directamente o a través de algún medio a la sociedad civil y que ha permitido evitar la muerte de millones de peruanos. Versus un Estado cerrado, un Estado que quería contraer la inversión a través de Joe Vizcarra, que, vemos que tenemos, no tiene prácticas muy demócratas, que le impedía incluso a la empresa SAUDER donar una planta de oxígeno. Porque ideológicamente, ideológicamente, o sea, según su pensamiento, no era adecuado. Entonces, eso ya daba los vestigios, daba muestras de lo que se nos venía a futuro con gente de esa calaña. Y lo que podría haber, entonces, es un pequeño modelo de lo que podría repetirse en todos los sectores de la economía, si es que hoy por hoy tenemos un Estado que pone topes, un Estado que regula excesivamente. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, si yo fuera empresario y me dicen, le tienes que pagar a un, a un trabajador 2.500 soles cuando en la competitividad del mercado, cuando si competimos entre todos, no cubre, no es, no es lo adecuado, no es lo adecuado del sector, no, me voy a salir del país, me voy a retirar, no es necesario, no puedo pagar esos salarios, no es competitivo para mi inversión y se van a ir yendo, lo que no quiere decir que al trabajador hay que pagarle salarios paupérrimos, eso nunca, pero hay que pagarle salarios de acuerdo a su capacitación. Productiva. A su productividad. Efectivamente, la productividad, un término muy usado, la productividad y la productividad marginal, lo que rinde el trabajador. Si un trabajador es altamente competitivo, le vas a pagar el mejor salario. Le vas a pagar lo que ahora en el Magisterio Castillo quiere combatir, la meritocracia. Lograr que los maestros estén realmente preparados para poder gestionar a una educación a futuro de mejor calidad y tener jóvenes que no solo quieran trabajar, sino jóvenes que también quieran emprender negocios. En realidad, lo que estamos hablando eh, da mucho, mucho pan que rebanar y tenemos mucho que tratar. Sin duda, lo que estamos tratando de conseguir en esta noche, mi querido Johan, es que las personas entiendan que si no hay libre mercado, no hay sostenibilidad ni desarrollo social. Cualquier estado que quiera hacer un bien para su comunidad en el campo educativo, en el campo de salud, si no tiene la libertad para poder invertir, para poder traer inversión extranjera o invertir en, dentro del país, que el país se convierta en, una, en un sistema de competencia sana y productiva, nosotros vamos a tener muy pronto un país en retroceso y sin duda con las consecuencias que estas ideologías retrógradas, tristemente, yo diría está un poco estúpidas porque yo no me imagino, yo no me imagino este, darle mi hija a una persona que no sabe, no sabe trabajar, que no sabe generar recursos, porque simplemente se me ocurre y decir no, pues yo quiero casarme con él porque me cae bien, o quiero que se case con él porque me cae bien y por supuesto le voy a dar a mi hija total de alguna manera ya sobrevivirán. No, el Perú no está para que podamos tener improvisados el Perú no está para que tengamos gente que no sabe qué por qué está allí, y creo que el señor Castillo no tiene la capacidad para poder dirigir este país, y si no se asesora con personas capaces para poder desarrollar y mantener un sistema de libre mercado, nunca podremos salir del hoyo al cual ya en estos 60 días nos está llevando. Yo te quiero agradecer eh, por tu participación, mi querido Johan, pero también quiero pedirte un favor, dale un mensaje a las personas sencillas que nos están escuchando y que seguirán nuestro programa noche a noche, para que ellos entiendan que el camino para poder hacer que este país se mantenga sosteniblemente, económicamente bien, es necesario mantener la libre economía que se necesita. Adelante. Gracias. Primero agradecido por el espacio que me acabas de brindar para poder brindar un poco de mi conocimiento, un poco de lo que sé al público y a la sociedad en general. El mensaje es sencillo. Si usted es, como yo lo digo, un emprendedor, porque no me gusta la palabra informal, emprendedor, que día a día se gana el dinero con el sudor de su frente, trabajando mañana, por ejemplo, a los, zapate, a los, los trabajadores de zapatos que hay en las distintas plazas del país, microbuceros, taxistas, gente que tiene carretilleros, todos ustedes que están ahí invirtiendo parte su vida para conseguir riqueza, no se dejen engañar con que una vez que les regalen el dinero, su economía va a mejorar. Primero, no lo va a hacer. En el corto plazo lo hará. Cuando se acabe el dinero, lo van a dejar a usted en la calle. Lo van a abandonar y encima lo van a perseguir. Porque primero van a ir detrás de los que más tienen. Cuando se les acabe la forma de quitarle el dinero a esa gente, van a ir detrás de usted el que menos tiene, porque van a querer llenar las arcas del Estado de alguna manera, sencillamente. ¿Por qué le digo a usted si tiene la necesidad? Si usted sabe lo que es trabajar, sabe lo que es ganar el dinero, no le puede permitir a otro que se lleve su dinero gratis, porque usted sabe lo que le cuesta ganar ese dinero. Y ese dinero sabe lo que le ha costado años de trabajo, sabe lo que le cuesta pagar salarios, a los que pagan salarios, a los que tienen micro pequeñas empresas, sabe lo que es pagar salarios saben lo que les ha costado ponerse a competir con otras empresas y saben el gusto que les da también decir después de 10, 20 años, tengo mi empresa consolidada, puedo darle la mejor calidad de vida a mis hijos, puedo comprar donde yo quiero, puedo ponerlos a estudiar donde yo quiero, puedo ir a satisfacer las necesidades en el momento que las necesito, no cuando el Estado me da permiso de hacerlo y sobre todo, tiene usted la capacidad de elección tiene la capacidad y tiene usted hoy por hoy la capacidad de ir a cualquier esquina, a cualquier, a cualquier terreno, adquirirlo, comprarlo, hacer su negocio, emprender una idea y lograr así salir adelante cada día. Y no tiene límites, no tiene topes, puede competir usted y tiene la capacidad más importante que yo considero en todo peruano de, de este siglo, la capacidad de generar riqueza para usted y para su familia. Quiero terminar con la, el testimonio de un amigo que me llamó esta mañana para preguntarme y decirme, doctor Boris, ¿puede apoyarnos con algunas capacitaciones en los clubes de madres y, y algunos este, grupos sociales? Le dije, con muchísimo gusto. Pero una de las cosas que yo le pregunté fue, ¿y cómo te va? ¿Ya cumplieron la promesa de darte un puesto de trabajo? Y él me dijo estas palabras, todos los que apoyamos al partido del, del presidente Castillo, estamos decepcionados porque todo lo que nos prometieron aún no se cumple. Les digo, mis queridos amigos, que lo que Johan fará en su experiencia y su conocimiento como economista nos ha presentado en esta noche es una gran verdad. No te dejes engañar. El comunismo no tiene nada para ti. No le digas a la gente cuando te dice algo como lo que te decimos nosotros, no, es que nosotros no somos Venezuela, es que nosotros no somos Cuba. Podemos llegar a hacer eso. Argentina está en camino a eso. Eh, Bolivia ha dejado más de 600 hospitales abandonados por falta de economía y su sistema de salud es la más paupérrima de Latinoamérica. Un amigo personal mío murió hace poco porque no pudieron atenderlo en un hospital y no por la pandemia, antes de la pandemia. Su hija, embarazada eh, de, de ocho meses, no podía siquiera recibir una, una atención de un ginecólogo, sino dos días después durmiendo en la calle, en un colchón para ser atendido en un hospital. No creamos lo que nos cuentan. Esos cuentos ya los conocemos. Son cuentos, aquello que nos dicen, que no tienen nada que ver con la realidad de lo que ellos procuran. Lo que dicen con la mano, ya se dan cuenta ustedes, lo borran con el codo dicen que no son terroristas, pero tienen entre sus ministros a personas que están cuestionados en el terrorismo, dicen que no son personas que forman parte de un movimiento en contra de la economía del libre mercado, pero tienen a sus líderes aprovechándose del libre mercado que tiene todavía nuestra constitución. No firmes, dentro de poco vamos a hablar con el señor Alfonso Talavera acerca de la constitución y por qué la constituyente no es conveniente para un país en el libre mercado. Van a darse cuenta ustedes que los engaños parecen muy bonitos pero no lo son finalmente quiero decirles que agradezco a la vida y la oportunidad de conocer a este gran joven johan José, eh, José Farás salas un joven con principio democrático con el espíritu de servicio y para mí johan es un honor como amigo tuyo ahora después de casi un año de conocernos eh, saber que eres parte de este movimiento que lo único que queremos es detener en el Perú el desastroso camino al que nos puede llevar un gobierno comunista y poner en tu mente la esperanza de que todavía podemos levantar la cabeza y como peruanos podemos sostener este país con todo el esfuerzo y el cariño y el entusiasmo que nos une como peruanos. Yo tengo a mis abuelos extranjeros, pero haber nacido en esta tierra hermosa del sol me hace a mí un hombre identificado con las necesidades que tiene mi país y voy a pelear por la libertad. Y como dije, si vivo y no defiendo la libertad, ¿para qué vivo? Es por eso que hacemos este programa Conversando Contigo. Gracias, Johan Farah, por estar esta noche con nosotros. Mañana tendremos la visita de otro personaje que también estará con nosotros en la entrevista. El día viernes tenemos con nosotros a Lucha, la querida Lucha, eh, a ver, ¿cómo se la pidió de ella? A ver, dime, repite de nuevo usted, José. Cuculiza. Lucha, Lucha, Cuculiza, qué privilegio, ella va a estar con nosotros, esa señora que ha peleado a través de los años, un ejemplo de mujer, hablándonos acerca de los derechos, los de defensa de la mujer, el día viernes a las nueve de la noche. Será un privilegio poder contar contigo también en nuestro programa Conversando Contigo. Queremos saludar a Reina Lara desde los Estados Unidos, a Abraham Bugueño desde Chile. Flavio Ruiz, desde donde nos visitas, Esther Jaramillo de Pucalpa, de Rodríguez, Miriam Terrell desde Huancayo, y miles de personas más que nos siguen en nuestro programa, y agradecer a nuestros auspiciadores que cada noche nos permiten tener este programa conversando contigo. Gracias, esta noche estuvo con nosotros el economista Johan Farah, y mañana nos vemos a la misma hora, a las nueve de la noche, en este mismo programa, conversando contigo con Boris Darman. ¡Chao, chao para todos! ¡Chao, chao! Gracias a ti, Gracias a ti siempre.